fin de semana lo estamos dedicando al pie. Vamos a trabajar las ortesis plantares, lo que todos llamamos plantillas. Vamos a aprender a fabricarlas. Primero vamos a tener una parte teórica para afianzar los conocimientos que, se, que están colgados en el aula virtual y después ya pasaremos a la parte de taller. En la parte de taller vamos a abordar la fabricación de plantillas mediante elementos. Es la denominada técnica del lelier aprenderemos los tipos de elementos que hay, los tipos de arcos, los tipos de, manda, de bandas metatarsales o almendras, de distintos tipos, los materiales y también las distintas cuñas que se pueden poner bien de antepié o bien de retropié. También vamos a aprender cómo se, se hace una pedigrafía. En este caso utilizaremos pedígrafos de libro, como este que traigo aquí. Pero aún así, aunque utilicemos el pedígrafo de libro, también vamos a aprender a utilizar eh, las espumas fenólicas para si en algún caso queremos realizar unas plantillas termoconformadas, a ver cómo se toman los moldes. La ortopedia la tenía un poco ahí que no quería porque como que no me gustaba, la veía como algo que no me interesaba. Pero realmente en el mundo en el que nos encontramos hoy y con el tipo de cliente que entra en la farmacia, pues veo que es una buena opción en ampliar en ese servicio en, en mi farmacia. Las prácticas me están gustando, todo lo que estudias al final necesitan un poco la adaptación para saber hacerlo, entonces me están gustando mucho. Están siendo un poco duro porque al final trabajas y demás, pero luego muy contento. De hecho todos los días salimos tarde porque nos gusta.